Un mensaje de Navidad y Año Nuevo para todos los segovianos, para todos los antioqueños, que vivamos una Navidad feliz, pero recuerden, una Navidad en familia, en paz y sin pólvora. Que sea una Navidad en paz y un feliz año muy próspero para todos, pero sin pólvora se hacen las cosas mejor.